Tú que estás opositando al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, quiero informarte de un nuevo producto que ponemos a tu disposición desde Espera Oposiciones. Este producto incluye una formación en diferido con todo el material que precisas para preparar y aprobar la oposición al cuerpo de ayudantes. ¿Qué incluye? Incluye toda la formación de forma programada en vídeos explicativos, artículo a artículo de todas las leyes. Es decir, ...tendrás vídeos explicativos del reglamento, ley orgánica... ...contratos, presupuestos, ley 39, ley 40, personal... ...explicados todos por mí. Abordaremos todas las materias de forma transversal... ...os daré pues todos los consejos que preciséis... ...para poder abordar la oposición. Y todas estas clases o todas estas sesiones... ...se dividen en unidades didácticas. Estas unidades didácticas de forma progresiva se os van mostrando y se os va, van saliendo los vídeos que tenéis que estudiar, después los exámenes que tenéis que hacer y después la corrección de los mismos. Una vez al mes haremos un directo para resolver dudas. La diferencia con grupos que tenemos en directo es que en este grupo formativo tú vas a tener una formación adaptada a tus necesidades en la que podrás seguir de forma periódica y estarás supeditado ...a una serie de controles... ...tanto por mí como por otros profesionales... que trabajan para esfera oposiciones. La gran ventaja de esto es que... ...tienes todos los exámenes programados... ...vas a tener que cumplir los objetivos... ...que se te plantean... ...en ese curso de formación con diferidos... ...y podrás ver los vídeos formativos... ...de cada una de las materias... ...y artículo a artículo. Te animo a que te apuntes para el próximo día 2 de mayo... ...e inicies la formación con nosotros. Tenemos dos grupos distintos. Un grupo general enfocado a opositores... ...que van a empezar con la formación... ...es decir, van a hacer de forma intensiva esa preparación... ...de aquí hasta que sea el examen... ...vamos a poner que disponemos de 7 o 8 meses... ...en esos 7 o 8 meses nosotros tenemos toda la programación... ...segmentada en 40 semanas. Entonces te dará tiempo a ver todo... Y si tú eres capaz de hacer todos los exámenes de supuestos y exámenes tipo test, podrás llegar con garantías a la oposición. ¿vale? Te permitirá ver los vídeos en diferido, escuchar los podcasts, hacer los supuestos que son obligatorios a tu ritmo ¿vale? e ir avanzando en el curso. Tenemos también, a su vez, otro segundo grupo de supuestos en el que la formación será la misma que vemos aquí, pero enfocada fundamentalmente a todos aquellos opositores que ya se han presentado. Sin más, te animo a que entres en Esfera Oposiciones, me envíes un correo a info.esferaoposiciones.com o me mandes un WhatsApp al 685-1912-19. El próximo 2 de mayo comenzamos con esta formación que tiene como otra de las ventajas fundamentales el precio que es más reducido que en la formación con clases en directo, ¿vale? Os animo, yo os emplazo al próximo día 2 de mayo. Este es el momento en el que tienes que definir y concretar tus objetivos e iniciarte con una formación enfocada a lo que tú realmente persigues. Te espero el próximo día 2 de mayo. Saludos, chao, chao.